Bienvenidos nuevamente. En esta tercera semana abordaremos de una manera general la prevención de enfermedades bucodentales. Aunque no se puede controlar la aparición de estas enfermedades bucodentales, sí es posible prevenirlas en gran medida. Por eso y aunque no tengas ningún problema, en apariencia recuerda acudir a tu odontólogo al menos una vez al año. Para dar inicio al estudio de estos temas previstos, es necesario formular preguntas como esta. ¿Por qué es importante la prevención? La boca o cavidad oral está integrada por varios componentes que trabajan en conjunto para que usted pueda respirar, hablar, comer y digerir alimentos. Gracias a la prevención, reducimos los factores de riesgo de enfermedades bucales, que luego se pueden transformar en enfermedades mayores en el organismo. ¿Cómo puedo evitar una fractura dental? Ante un accidente poco podemos hacer, pero podemos prevenir el traumatismo, en especial si son dientes permanentes mediante el uso de protectores bucales o férulas hechas a la medida, o también rígidas. Una buena alimentación e higiene bucal también ayuda a prevenir las fracturas. La carga de morbilidad por enfermedades bucodentales y otras enfermedades no transmisibles puede reducirse mediante intervenciones oportunas. En la siguiente semana abordaremos los siguientes temas. Prevención de las maloclusiones, prevención de la caries, prevención de la gingivitis, prevención del herpes labial, cómo prevenir las fracturas dentales, prevención de leucoplasias y prevención en el cuidado general de la cavidad bucal. Es momento de profundizar en estas temáticas. ¿Qué se entiende por función, actividad particular de cada órgano o aparato en un organismo? ¿Sabes qué es la patología? Estudia los trastornos anatómicos y fisiológicos de los tejidos y los órganos enfermos, así como los signos y síntomas a través de los cuales se manifiestan las enfermedades y las causas que las producen. ¿Qué les parece estas ligeras explicaciones?